las ocho y 10. ¿eh? Ahora, venga, vamos, de breve. Ahí estamos. Eh... No nos podemos fiar de los miedos de comunicación, no nos podemos fiar de las que ha salido hoy en el telediario. Todo el mundo sabe que los miedos de comunicación están manipulados. Por lo tanto, lógicamente, los libros de texto y lo que nos han enseñado en el colegio, también por el mismo, por los mismos... Personas o sistemas o organizaciones que tienen el poder. Los Illuminati, el Club Bilderberg, los Rothschild, como le quieras llamar. Los Rockefeller. <coughs> los Rockefeller. Los que tienen el poder el fumo manipulan los medios de comunicación y manipulan el sistema educativo, que es el que te cuenta que la tierra es plana que gira sobre su propio eje y tal y tal y tal. Pero.. <coughs> El método científico eh, eh, establece que cualquiera puede hacer un experimento por el, método, por el procedimiento de observar y repetir el experimento. Y cualquiera puede repetir el experimento en cualquier punto del planeta de observar que la Tierra está quieta. Ya no vamos a hablar del terraplanismo, vamos a hablar del terraquietismo. La Tierra está quieta. Tú ves y sientes que la Tierra está quieta. ¿Por qué crees que no está quieta? Porque te lo han contado en el colegio, te lo ha contado la NASA, te lo han contado las películas y los dibujos animados. ¿Son fuentes la... de información aceptables? ¿Eh? Ya que asco le tienes a la NASA. <risa> no, no es asco. La verdad es que reconozco que tiene mérito, han hecho una producción. La llegada del hombre a la luna fue una superproducción Un de la NASA. amigo mío está trabajando para la NASA. ¿Vosotros, está cre... haciendo el Green Moon ¿Vosotros creéis que el hombre llegó a la luna? No. ¿Esto? no. Ah, vale, por lo menos llegamos hasta ahí, ¿no? O pues van a crecer planta allí. ¿Eh? ¿Que no. ¿Eh? ¿Tú, crees que... crees de plantas ¿Tú, allí? ¿Tú piensas que no? Yo pienso que no. Yo pienso que sí. Yo pienso que no. Pero bueno, a los que piensan que sí, no están en este programa. ¿No? <risa> Yo tengo un amigo que va a plantar plantas sí, allí, tío, en plan... Lo que... Claro, claro. Yo te creo, pero es que mi amigo ha crecido conmigo, ¿sabes? Sí, sí. Pero, o sea... no... pero... La llegada del hombre a la luna es una, una superproducción hecha por Stanley Kubrick, probablemente. Sí, por y que tuvo mucho éxito, que tuvo mucho éxito eh, en su momento. Y claro, hacen esa película ...y luego tienen que seguir la, la producción... ...tienen que seguir haciendo películas de, de, de, de, de, del espacio... ...y de no sé qué, y de los planetas... ...que si te fijas todas las producciones que hay audiovisuales... ...de todo el espacio es CGI... ...son efectos especiales, no hay imágenes reales prácticamente de nada... ...ni siquiera de la Tierra, no hay ninguna imagen de la Tierra... ...bien, entonces... ...que la Tierra está quieta... ...creo que es espectacularmente obvio... ...pero por qué... ...por qué nos pueden hacer creer que se mueve... ...para qué, para qué sirve eso... ¿Para qué sirve hacernos creer que estamos en una esfera que gira sobre su propio eje y que la Tierra no está quieta y que, y que el sol? No es que se mueva el sol, que es que nos movemos nosotros alrededor del sol. O sea, ¿qué consiguen con eso? ¿Por qué? Por qué? esta era la duda fundamental. La duda fundamental de por qué, por qué... Pero, ¿y sí. ¿por, qué no? ¿Eh? por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no O sea, tú dices que porque tú ahora mismo no percibes el movimiento de la Tierra, la Tierra está quieta y ya... No, no, yo no lo percibo, tú no lo percibes, tú no lo percibes, no lo percibe nadie, pero creemos la versión de la ciencia. Pero esa es la única justificación, ¿no? Entiendo. La versión de la ciencia es la única justificación. Nadie la ha visto moverse a la Tierra. ¿Cómo que no? Ni siquiera a los astronautas. O sea, no, los astronautas cuatro. Y la actuación espacial no voy a Las a estaciones a espaciales todo día? son películas de la NASA. La Tío, NASA. tira una cámara 50.000 kilómetros para arriba. Sí, <risa> los terraplanistas han tirado una cámara 40 kilómetros para arriba y se ve que es plana y que está quieta. Pues yo que además el horizonte está a la altura de la vista. Eh, yo sí, quiero sí, verlo. Eso, está bien. en el YouTube, lo puedes ver. Que no, hombre, que no. Que sí, que sí, que sí, coño, lo he visto yo. Que sí, que lo he visto, joder, no crees que, que lo he visto. Está trucado, tío. ¿Trucado? No, lo que está trucado es la NASA, hostia. Ellos, ellos son los que están relacionados con Hollywood y con los trucajes. Los trucajes son de la NASA. Vale, y de entonces el sol se mueve. O sea, el la sol, sol, ¿tú de que el no sol tú no has visto eso mueve? nunca. Tú no has visto sí, que sale por un sitio y se mete por el otro. El fractur lo dice. Pero es que precisamente para explicar el movimiento del sol hay que formar una gran paranoia. O sea, para que cuadre el movimiento del sol y de la luna con respecto a nosotros, hay que formar... Bueno, y Marte, que es una cosa con la que no se cuenta, que también se ve. Hay que formar una gran historia y grandes patrones que no coinciden entre sí para justificar que se estén moviendo en esa... ¿sabes? Todo lo demás en el mundo está hecho perfecto, pero qué raro que, que, que el sol hace final, ¿sabes? sobre el universo. El sol, lo que yo veo, yo puedo solo dar fe de lo que yo veo. Y yo lo que veo es que sale por allí y se mete por allí. El sol se mueve, eso lo ve todo el mundo que vea el sol. Pero creemos, y yo creía también, que no, que es que damos vuelta alrededor del sol. ¿Por qué creemos eso? Porque nos lo han contado en el colegio, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los dibujos animados, no lo ha dicho la NASA. Vale. Las fuentes no son fiables. Vale, vale, vale. Bien. Y entonces, ¿qué consiguen con eso? Consiguen una cosa fundamental y es que dejes de creer en lo que ves y en lo que sientes. Que creas en la ciencia por encima de lo que ves tú. ...y tu familia, y tus amigos, y toda la puta peña del planeta... ...que ve que el sol se mueve y que la tierra está quieta. Pero no creen eso, que es lo, lo que dice un grupo de científicos anónimos... ...que no, no sabemos quiénes son, y que han establecido la película... ...de que es al revés. Esto hace que pierdas la fe en ti mismo. Ya no puedes creer, hay una verdad superior a la que tú percibes... ...y que la tiene la ciencia... Y la ciencia tiene más razón que tú. Le acabas de dar la razón a la ciencia. Tú no tienes razón, tú no tienes razón, la tiene la ciencia. O sea, Hay vale, que hacer lo que digan ellos. Una pregunta, ¿vale? Si a mí ahora me meten en un coche y me tintan las ventanas y el coche va de puta madre, yo no me entero que... Y aceleración constante, ¿vale? Velocidad constante. Yo no me entero que el coche se mueve. Yo juro, y perjuro que el coche no se mueve. bien ¿Tú pero crees? Es mentira, cochina ¿Tú crees que la ciencia... Ahí tiene la ventanas tintas. Eh, sí, Yo la no, capa ahí ozono. no hay ninguna ventana tintada. Ahí lo que se ve es que el sol sale por allí y se. No, mete no, mal. la capa de ozono, que es la que te impide ver la. Y, la, y la atmósfera en general que no puedes ver el universo. Todo lo que me estás contando, o sea, tú no puedes todo ver... lo que me estás contando son creencias religiosas en las películas científicas. Vale, vale, pero entonces si me meto en un coche con la ventana tintadas y no noto el movimiento, estoy diciendo una verdad, ¿no? Bueno, que me coche estás, está bueno haz lo que quieras, métete en los coches, haz lo que quieras con los coches. Lo que te estoy diciendo es que todo lo que me estás diciendo tú. Me lo está diciendo porque te lo han contado los científicos, la, la, los libros de texto, te lo han contado. Tú no lo percibes eso. Tú percibes que el sol sale por ahí y se mete por ahí. Eso realmente. es lo que tú percibes. Niegas lo que percibes. No crees en tu punto de vista. Conseguido. No tienes fe en ti misma eh, y además eres una partícula infinitamente insignificante en una pelota infinitamente insignificante según el, la cosmovisión científica. Por lo tanto, tú, tú, yo y tú no pintamos nada. Somos insignificantes y no tenemos razón, la tiene la ciencia. Conseguido, los Illuminati han conseguido educar a la población para que no crea en sí misma y crean que son insignificantes y que alguien tiene que decirles lo que tienen que hacer. Este es el objetivo fundamental. Lo hacen con cosas más lindas, yo creo. ¿Qué? Lo hacen con...